a su baja suspensión de las elecciones municipales y el gran fraude que se, que se argumentó, el técnico está demandando la Junta y el coronel que lo vincularon a eso lo ascendieron y es hoy general que está demandando también a la Junta por haber dañado. Y no hay nadie señalado como culpable. Entonces, para evitar crisis así, yo estoy de acuerdo, eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Le están negando la posibilidad entonces ¿A qué persona? Porque parece ser que como nosotros estamos acostumbrados a ver que los que forman parte de los partidos políticos, la mayoría son gánter y que los relacionan con el pillaje. Dentro de los partidos políticos hay gente seria, hay gente honesta, hay gente capaz que puede ser propuesta. Y me resulta extraño, pero eso tiene una razón de ser. Parece ser que hay políticos que dijeron, mira, te complacimos con todo. Te hemos puesto a tu hija, te hemos puesto a la hija, te hemos puesto a tu nieto, hemos puesto a, a, a quien era tu seguridad como ministro de defensa. Eh, eh, bueno, o sea, te han complacido en todo, ¿no? No te vamos a poner a Eddie Olivares. Es lo que yo intuyo. Porque cuando el presidente del partido dice que mantenemos el perfil de que sea independiente, que es lo que hemos aspirado, entonces usted le está negando la posibilidad a un hombre que formó parte de la Junta, como es Eddie Olivares. Eh, tiene todas las condiciones para presidir esa entidad. Pero parece ser que, y está siendo propuesto por 102 diputados, hay más de 10 organizaciones de la sociedad civil que lo proponen. Entonces quienes lo están asqueroseando es su propio partido. No le veo como una especie de lógica. Porque si ustedes quieren ser más papistas que el Papa, es muy probable que si pongan a un ilustre, como pasó con Julio César Castaño, nos metamos en crisis. Tampoco es que pongan a un fanático loco como Morel Cerda, que nos metió en otra crisis con la famo el famoso conteo con los palitos, que nos volvió loco también y el país entró en una crisis. Tampoco porque hemos tenido personas notables como Estrella Sabalá dirigiendo la Junta Central Electoral, de manera ejemplar, para que ustedes tengan, tengan un, un, un ejemplo dentro de, de las personas ilustres que hemos nosotros mencionado. Aparecen muchísimos profesionales. Hay una lista de 400 que se han sometido. Pero lo extraño que resulta en ese sentido es que teniendo una persona que maneja el tema, que conoce la Junta, que fue juez, que tiene la experiencia, que mostró en momentos de crisis una personalidad recia y planteamientos claros, como Edith Olivares, no se pueden celebrar elecciones en el extranjero. En un momento de una crisis, él dijo, hay que celebrar las elecciones en el extranjero. La diáspora constituye prácticamente eh, un millón de dominicanos, prácticamente, que tienen que votar en las diferentes eh, eh, demarcaciones geográficas, circunscripciones electorales en el extranjero cuando se presentó el problema de la de la famosa eh, sentencia aquella para aplicar y, y se generó el problema con la crisis de la ley migratoria. Bueno, eh, tuvo posiciones importantes. Y Yo digo, bueno, ahora le están negando la posibilidad de formar parte de la Junta. Tiene que ver eso con que no quieren darle más caramelo a Hipólito, pero yo creo que, aunque mi aspiración es que la dirija un ilustre, pero fácilmente ponemos a industria y un déspota y tenemos nosotros una gente sin experiencia de vida, sin el carácter que requiere el manejo de los temas. Y más ahora que la Junta Central Electoral, con la creación del Tribunal Superior Electoral, ha quedado supeditado a tres aspectos prácticamente. A contar votos, al manejo y dirección de las oficialías de Estado Civil y la dirección de las elecciones. Porque todos los procesos conflictivos, que tengan que ver con impugnaciones, con apelaciones, todo va al tribunal. Incluso las elecciones que tomaron en determinado momento. Y yo pongo un ejemplo. Vamos a tener el voto preferencial solamente en cinco, en cinco, en cinco provincias, las que el PLD es importante, las demás no. En esa va a ser el voto digital y las demás manual. O sea un tollo y a cada rato corriendo esto para evitar meternos en crisis. Debe ponerse ahí una persona comprometida con la sociedad, pero con capacidad. Y le voy a decir algo para que no sea más papita que el Papa. Así como el PLD, usted quiere marcar historia y quiere poner gente de la sociedad civil, pero ponga a la gente suya también para que después no le hagan coca en las elecciones. Ponga gente comprometida con usted y su partido, el que lo llevó ahí al poder y su PRM. Es mi humilde opinión. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. para a avisarle a la comunidad Ramón Martes que mañana a las 8 de la mañana habrá misa en la Capilla de Altagracia. Muy bien, ahí está. Gracias por utilizar este programa. La Capilla de Altagracia, todo el mundo sabe que queda en la, en la, calle, en la calle Salcedo. Bien, de San Francisco de Macorís, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Fátima de completo a la señora el aviso. Bien. Termino diciendo esto. Lástima que interrumpimos el comentario. No me gusta hacerle que la gente que nos llama. Pues espere. Pero la idea es que usted tiene que poner gente. Que, que de compromiso. En el momento en que se presente la oportunidad. Queremos un ilustre. Pero tiene que poner a una persona de su partido. Que dirija la Suprema Corte de Justicia. Así como puso una procuradora. Que para mí. El doctor Rigardo Nieves podría hacer un papel mejor. Vamos a ver el tiempo. Ella era mi segunda elección por el asunto de la, de la vendetta, pero vamos a ver cómo se comporta y cómo van los expedientes de corrupción y en definitiva qué logra República Dominicana teniendo a Miriam Germán Brito como procuradora y a Jenny Berenice Reynoso en una de las dependencias de las fiscalías del país. Ojalá que usted no se pierda y entienda que en los momentos de crisis, de juego y de talento, usted tiene que tener figuras clave en la Junta. Y eso no hay que ser analista en el Tribunal Supremo Electoral, en la Suprema, en la Cámara de Cuentos y hacer como hizo el PLD, que se blindó en todo. Se blindó también que todavía su Ministerio Público es el que dirige las investigaciones del país. Buenas noches. perfecto pues vamos a poder, vamos a comenzar con esa inmediatamente bueno perfecto, miren no voy a agregar más dejo el comentario ahí cada quien dirige su país como cree pero si usted quiere ser muy independiente fácilmente le puede jugar coca un presidente que no tenga la dirección de los cuerpos castrenses y la fidelidad para que usted me entienda, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Ejército Nacional, los Cuerpos Castrense, el DNI, y que tenga todas esas entidades con gente de su confianza, preparada para su confianza. En momentos de crisis puede tener serio problema y le pueden armar, le pueden armar a usted ahí. Pequeño boicot interno, como yo estoy viendo, que han querido armarle. Tenga cuidado con la gente del PLD. Y tenga cuidado con dormir cerca del enemigo. Que yo le dije a usted. El primer enemigo que usted tiene. Fue quien usted eligió como aliado. Leonel. Lo ha demostrado el tiempo. Él creció. Y está creciendo. A costilla del, de lo que usted. Le permitió crecer. Iba a ser un. Un pusilánime. Iba a salir de ahí. Al zafacón de la historia. Y cuando se fue del PLD. Que no se fue con nadie. Ni siquiera sus mejores seguidores. Que ahora que se están agregando. Porque el PLD. Está cada vez más dividido con un Danilo que sueña con volver y se le han revelado las bases tan hartos de los dictadores. No harto, no harto de los dictadores. Y el PLD no quiere ver más a esa gente porque hay muchísima gente talentosa ahí y este quiere seguir siendo el líder. Y todo el mundo sabe que Danilo tiene condiciones de todo menos de líder. Un hombre que ni siquiera para el discurso ha Comete muchísimos errores leyendo, se equivoca. No ha tenido ese don tampoco. Y el que tenía el don que era Lionel se convirtió en un traidor a la patria, en un enajenador de los bienes nacionales. Entregó nuestra electricidad, entregó cordes, sea, entregó nuestro oro a la Barrigol, entregó a, la, eh, a Falcón, a níquel, la explotación de níquel y demás, nuestra mina de sal, nuestra playa, nuestro río, Loma Miranda. Oye, ¿qué más va a quedar en la República Dominicana? Y ya Luis Abinader vendió el resto y lo va a privatizar muy pronto. Entonces tenga cuidado, no vaya a hacer cosas y en posiciones que usted tiene, tenga cuidado también, presidente. Yo vi a David Collado haciéndole un daño muy grande. que a propósito? David Collado con todo, con todo el crecimiento que ha tenido. David Collado es un creído que se integró a los últimos 15 días de campaña. Él estaba jugando a que usted perdiera porque él entendía que como fue alcalde de Santo Domingo, sin él usted perdía ¿sí? y se integró a última hora. Y veo que está solicitando para poner en las agencias del Ministerio de Turismo que él dirige a los hijos de papi y mami de la UFU. Él está tirando una vaina con la gente humilde. Él está haciendo, le parece, un trabajo en contra. Tenga cuidado que el sueño de ese joven es para 2024. Es la pirata presidencia de la República con los vicini detrás. No se olvide de eso, que usted puede dormir con el enemigo. Duerma desde la presidencia con unos abiertos y otros cerrados. Y quiera todo el mundo, pero no confía en nadie, ni humilde opinión. Y tenga a todos sus servidores bajo observación. Y al que le falle, quítelo. Que no le tiemble el puso y la muñeca.